Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero hablarles de cómo desinstalar programas o aplicaciones en Windows 10. Es muy sencillo. Si muchos de nosotros tenemos programas instalados que ni siquiera utilizamos, lo más probable es que estén usando recursos y también estén ocupando espacio en nuestro sistema, ya sea recursos de memoria o también estén ocupando mucho espacio en nuestro disco duro. Para desinstalar estos tipos de programas simplemente nos tendremos que ir a configuración en el panel de control. Entonces, para ello tendremos que ir a inicio y nos vamos a dirigir a la, a la, al icono de engranaje que todos conocemos y el botón se llama configuración. Una vez dentro de la ventana de configuración, veremos que nos aparecen diferentes opciones, pues nosotros nos vamos a ir a aplicaciones. Lo primero que se nos abre cuando entramos a la opción de aplicaciones es aplicaciones y características. También nos da a elegir dónde quieres obtener estas aplicaciones para poder instalarlas, pero nosotros en este caso lo que nos interesa es desinstalarlas, por lo tanto si vamos un poco más abajo, veremos las aplicaciones y características que tenemos ahora mismo instaladas en nuestro sistema. Por lo tanto podemos hacer un repaso de todas ellas y las que no utilicemos podemos desinstalarlas perfectamente teniendo en cuenta de que en esta lista también aparecen funciones de eh, actualizaciones de windows que también se instalan junto con las aplicaciones y las características podemos ordenarlas por nombre como bien nos muestra aquí por tamaño y por fecha de instalación si lo que estamos buscando es desinstalar una aplicación porque ya no lo usamos y consume mucho espacio en nuestro disco es decir, ese archivo de instalación o ese programa que hemos instalado en su día está consumiendo mucho espacio en nuestro disco, vamos a tenerla por tipo de tamaño. Veremos que se nos mostrarán de primero los programas que están utilizando más espacio en nuestro disco duro. En mi caso, en este caso, es el Adobe Photoshop, le sigue el Illustrator y así sucesivamente. Ustedes tendrán, por supuesto, diferentes tipos de aplicaciones y de programas que podrán ir eliminando según su conveniencia. Bueno, una vez que estamos dentro del programa, o seleccionamos el programa que queremos desinstalar, simplemente con pincharle encima, veremos que se nos habilitan dos opciones más. En este caso tenemos el botón modificar, que lo tenemos ahora mismo inhabilitado, y el botón desinstalar. Si pinchamos sobre el botón desinstalar, pues simplemente nos guiará sobre desinstalación de este programa en específico. Con esto tendríamos eliminado ya las aplicaciones y las características en nuestro sistema operativo. Espero que con este vídeo hayas podido resolver tus dudas, si es así deja tu like, no dejes de suscribirte a este canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.